Buenas noches amigos, ¿cómo están? Soy Joana Pulgarín, muy contenta promoviendo para este año 2019 un estilo de vida activo y saludable para toda la comunidad de Copacabana y tenemos el privilegio de tener hoy acá con nosotros a un licenciado en educación física, viene de Italia a dar todo de él, apasionado por lo que hace, se llama Juan Pablo Córdoba y los dejo con él. Giovanna, muchas gracias por invitarme a, a este programa de, de salud y, y anche de, de nutrición porque es important, importante cuidar nuestro cuerpo con la actividad física y anche con la alimentación sí, Porque 80% es alimentación y 20% es el ejercicio todo es, un, todo es un complemento, una sola cosa no te sirve eh, yo consigo, yo consigo este, este entrenamiento a todas las personas que están iniciando o que quieren mejorar su calidad de vida y que mejor que este 2019 iniciar con una buena actividad física, podemos mejorar no solo nuestro rendimiento en cualquier parte de la vida, lo que hagamos, en el estudio, en el trabajo, en cualquier cosa sí, es cuestión de disciplina, decisión, determinación, constancia todos están invitados, para la comunidad a cambiar su estilo de vida. El día de hoy vamos a hacer unos ejercicios que se llaman total body. Total body sería todo el cuerpo. Vamos a hacer unos ejercicios básicos. Hay unos ejercicios que son no difíciles, pero yo quiero que cada uno dé el máximo, el máximo y que escuche el lenguaje de su cuerpo. Si está cansado, descansa. tiene mucha energía, sigue. Vamos a iniciar cada uno en su puesto. Vamos a hacer este movimiento. Vamos a mover un poquito los pies, así le enviamos una información a nuestro cuerpo que vamos a hacer la actividad física porque con la salud no se juega cambio vamos a cambiar arriba abajo arriba abajo uno dos uno dos nuevo nuevo cual cuadrice Así quitamos el óxido de nuestro cuerpo no continua continua continua continua Cuatro, 3 2 1 cambio cambio cambio cambio cambio cambio cambio yo antes de iniciar me, to me, me tomé un batido porque no se puede hacer actividad física sin comer algo o algo que nos aporte una kilocaloría porque mucha gente dice voy a hacer ejercicio, quiero, quiero rebajar y no come a nadie, después en el gimnasio y se cae. Sí. Cambia, cambia, cambia, cambia, cambia, cambia. Uno, dos. Ok, perfecto. Vamos a cruzar un pie y vamos a bajar lentamente hasta donde tú puedas, hasta donde tú puedas. Lentamente, férmate ahí Quédate quieto, quieto, quieto Cuatro, tres, dos, uno Cambio, cambio, cambio el Y bajo lentamente, lentamente Hoy se suda un poquito, un poquito Muy bien, vamos a cambiar Cambio, cambio, cambio Doblo lentamente Bajo boom. Bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ok, me voy a quedar quieto, quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí, voy a contar 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, muy bien, muy bien, vamos a iniciar nuestro, digamos, nuestro calentamiento, este ejercicio, ejercicio se llama el salto del payaso o, o se llama el jumping jack, jack. que sería este ejercicio 1 2 un poquito de coordinación cógelo conmigo cuánto vamos a... prepárate salto el jumping jack, ok uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez uno dos tres 4, 5, 6, 7, 8, 9, último 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tranquilo, mueve, mueve, mueve, mueve, respira profundo, respira profundo, ahora, abro pie, a igual medida de los hombros, bajo lentamente, va, lentamente, continuo, vamos a hacer 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cinco más? 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Me muevo, me muevo. Lo sé que el, el batido cardíaco sale, ¿no? Sube, sube, sube, sube, sube. sube. Perfecto esto es el calentamiento solamente el calentamiento ahora vamos a hacer skipping salto salto en la punta del pie salto salto voy a contar prepárate cuánto vamos a hacer ya yo van a hacer cuánto quieres eh, 20 en punta 20. de pie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 pausa, pausa, pausa muévete del puesto, muévete, muévete <ríe> respira profundo <ríe> respira profundo no olvides de, después de esto tomarte tu batido, tu, tu proteína lo que sea, porque la energía muy bien, bueno, nuestro primer ejercicio que vamos a hacer de pierna ya hicimos la, ya hicimos la sentadilla que era normal, vamos a a sentadilla vamos a hacer una, una, modi una modifica. Vamos a hacer esto. Salto. Salto. Atrás. Tipo, tipo Cristiano Ronaldo. Bajo. Va. Espalda siempre derecha. Manos adelante. Va. Uno. Dos. El que no pueda saltar solamente lo puede hacer tranquilo. Así. Salto. Tranquilo. Siempre a tu ritmo. Prepárate. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Inicia. Va. Uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, en 10, perfecto, perfecto, ok, muy bien, muy bien, me muevo un poquito, respiro profundo, tomo el aire, me preparo para el ejercicio de brazo, ok, el, el piso, rodilla, miramos de frente, espalda derecha, vamos a hacer vamos a poner un número, yo dije que no quieran nada, no vamos a hacer un número, vamos a hacer 10, 15, lo que pueda cada persona, prepárate, 4, 3, 2, 1, inicia muy bien, vos, mirando de frente, mira de frente, lentamente como me gusta, ay me gusta, me gusta, vamos, vamos todo lo que tú haces hoy, mañana se verá. La salud es belleza. Y la belleza es salud. Cuatro, tres, dos, uno. Pausa, pausa, pausa, pausa. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos a hacer una pausa activa. Vamos a descansar. Los brazos y las piernas. Al suelo. Vamos a abdominales. Abdominales, abdominales, abdominales, abdominales, abdominales, abdominales, Sentado. Me guardan a mí, miren a mí. Vamos a hacer esto. Uno, dos, prepárate, prepárate, prepárate. Voy a iniciar a contar. 4, 3, 2, 1, inicia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, cambio, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ahora abro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, en diez, ok, pausa, pausa, pausa, pausa, pausa, pausa, pausa, pausa, pausa, respira profundo, ahora qué vamos a hacer, tú te reposa, vamos a hacer una cosa muy divertente, vamos a iniciar a, a regresarnos con el abdomen, iniciamos con el abdomen, Después, ¿Cuál seguía? Claro. Brazo Y por último brazo Ok, prepárate Vamos a cambiar el abdominal Porque a mí me gusta siempre Variar ya variar. <ríe> lo que vamos a hacer Un poquito para de fuerza y coordinación ¿Me pueden guardar? Mirar, mirar, mirar Pongo la gorrita Uno Mírame, mírame, mírame Prepárate, prepárate Dime cuándo ¿Sí? Ok, Iniciamos, vamos a iniciar, vamos a iniciar, ok, uno, sí. dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, me gusta, nueve, diez, once, en 12, vamos a hacer 20, 20, 13, 14, 15, vamos, vamos, vamos, vamos, 16, 17, 18, 19, ok, último, último, y 20, ok, pausa, pausa, pausa, pausa, siga, pausa, pausa, Ahí pausa, nuestro, digamos, nuestra segunda serie de pausa, Ahora, mientras que usted descansa. Vamos a hacer un trabajo de brazo. Primero hicimos el bice. Vamos a hacer un poquito el, el, el triste o el músculo de La señora María, cuando me dice así se bebe, no hice con la mano, sino con esto. No, no, no, no, no. Ya es hora de cambiar esto, de mejorar. <risas> ¿Qué vamos a hacer, mía? ¿Qué vamos a hacer? Me pueden guardar. Arriba. Buenas, Buena. buenas noches. Buenas, sigan, sigan, pues, estás estás ahí, métanse estamos... ahí. ¿Tú estás? ¿Tú estás? Aquí hay para todos. Aquí, aquí atrás el ejercicio de, de, de, de brazos vamos a hacer esto arriba, arriba voy a contar 3 1, 2, 3 voy atrás 1, 2, 3 nuevamente 3 1, 2, 3 voy adelante 1, 2, 3 nuevamente 3 1, 2, 3 atrás dobla el el gótico dobla eso dobla dobla y dobla eso es dobla dobla continúa continúa todo a tiempo todo a tiempo todo a tiempo paso adelante adelante atrás, muy bien uno dos tres <ríe> otro más otro más otro más otro más que se sienta ninguno te regala nada ninguno nadie te regala nada debe sufrir sufrir ¿Quieres salvarte de orar orar <risa> ah, muy bien. pausa pausa pausa pausa ¿Cuál sigue el que tomar agua la vitamina algo diferente lo puede hacer vamos con pierna con pierna con pierna con pierna ya hicimos el nuestro primero que era tipo squat con eh, salto después con salto Ahora voy a cambiar de pierna. Vean de pierna que vamos a hacer. Siempre derechita. Un adelante. Uno. Cambio. Dos. Tres. Prepárate, prepárate, prepárate. Todo el conteo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Inicia. Uno. Continúa. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ve. 7, 8, 9, 10, 2 más, continua, continua, 1, continua, continua, continua, 2, continua, continua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 más, 2 más, 2 más, ah. ok, pausa, pausa, pausa, perfecto, perfecto, hemos terminado nuestro. Segundo ejercicio para la pierna Ahora, vamos a hacer otro ejercicio Ya, ya terminamos nuestro segundo bloque de dos repeticiones por cada ejercicio Vamos a montar el tercero para la pierna El tercero, ninguno te regala nada Mientras ustedes descansan, me van a ver Voy a abrir grande, grande Vamos a trabajar el aductor. Abro grande, grande, grande Mano en la cintura O adelante como tú quieras Vamos a hacer esto Espalda derecha Respira profundo Uno Dos Okay, prepárate. Guárdame. Solamente mírame. Mírame, mírame, doy la orden. 4 3 2 1 inicio. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 pausa, pausa, pausa, pausa, pausa Ok, podemos eh, reposar un poquito o sea, yo como vengo de Italia, se me, se me mete el italiano, el español, lo importante es que tú me comprendas ¿No? Pues si me comprendes no? Ok Vamos a hacer una algo de brazo, algo de brazo Mientras ustedes descansan, yo voy mostrando nuestro próximo ejercicio ¿Quién, no gusta la violencia ni con los niños, ni con el marido, ni con el papá. Vamos a hacer esto, tipo voceador. Puro movimiento. Mírame, mírame, mírame. Vamos a hacer 30. Vamos a hacer 15 adelante y 15 atrás. Prepárate, prepárate. 4, 3, 2, 1, inicia. 1, 2, 3, 4. Brazos arriba, arriba, arriba. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, vuelvo, vuelvo, vuelvo, vuelvo, vuelvo, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4, 5, perfecto, perfecto, reposa, reposa, Hidrátate, toma algo, toma algo, yo no tomo nada, vea, yo resisto, cuando llegué a casa, a la casa me tomo 2 litros de agua me dijo la nutricionista. ¿no? Sí, pero no lo hago. ok Mientras todo descansa, nuestro próximo ejercicio. ¿cuál sigue? abdomen no? abdomen Vamos a hacer este ejercicio que se llama el plan, el plan. Me voy a acostar lentamente. Voy a voy a voy a poner do, do, dos métodos. El que no pueda se me queda quieto, si no voy a decir, coge la moneda de 500, pone la de 1000 la de 500 y la de 1000 o si no se me queda quietecito quieto, quieto, quieto ok <risa> prepárate 4, 3, 2, 1 inicia muy bien no se queda quietecito, quietecito dependiendo tu estado físico como la de 500 ya no, ya no, ya no, ya no, ya no 11 mil al frente, mira al frente 13 <risa> mil, Quieto, quieto, quieto, derecho, derecito ahí, derechito ahí, eso. Mira para el frente, normal, normal, normal, normal, normal. Mira para el frente, para el frente, eso es. Resiste, resiste. Ay, ay, Ninguno te regala nada. Ninguno. Nueve ah. segundos. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, cuatro, tres, dos, uno. Pausa. Pausa, pausa, pausa. Pausa. pausa. Están no, no, no, no, no, no. Ninguno te regala nada, debes sufrir para vamos mejorar. Ninguno. Muy bien, mientras todos están descansando, nos devolvemos con abdomen. Ajá. Vamos a cambiar, vamos a trabajar un poquito con esta parte acá. Los oblicuos, ¿qué ejercicio vamos a hacer? Voy a, voy, voy a demostrar aquí, veanlo aquí, lo aquí. Me paro aquí. Las personas que no puedan, pueden hacer así. Si tú no puedes, si tú puedes, está fuerte, puedes hacer así. Vea lo que vamos a hacer: esto. 500, <risa> cojo 500, <risa> voto 1000 cojo 500, voto mil. La que no pueda, la que no pueda se me queda aquí cita así. Ok, prepárate. 4, 3, 2 1, inicia. 1 2 3 4, muy bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 5 más, 1, 2, 3, 4, 5, respiro profundo, respiro profundo, qué nos falta, muy bien, están todos activos, así me gusta, así me gusta, así me gusta, 4, 3, 2, 1, inicia, inicia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 más, 10, 5 más, vamos, vamos, vamos. 1, 2, 3, 4, y 5. Ok, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¡Súper! Ah, sí me gusta, sí me gusta. Todo lo que hagamos hoy, mañana se verá sí, Eso es así, eso es así. ¿Qué ejercicio sigue? ¿Qué, seguimos con piernas. Ah, estas piernas me van a hacer morir las piernas. Ok, vamos a hacer un ejercicio de mucha coordinación. Aquí trabajamos las piernas y trabajamos también parte del abdomen. Me pueden mirar, mira la cabeza aquí. Pero aquí, derechito. No vamos a hacer esto, no, no, no, no. Derecho, deja los pies, doble rodilla, una y dos, una y dos, como si estuviera escalando, uno y dos, pies siempre permanecen en la tierra, no vamos a hacer esto no saltándonos. Tranquilo, uno, dos, tres, cuatro. Mountain climber, prepárate, prepárate, prepárate. Cuatro, tres, dos, uno, inicia. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, en 10, en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9, en 9, en 10. Pausa. Ok. ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Cómo se siente? Bueno, ¿con qué se equivoca? Nuevamente, pierna, ¿no? Pierna, pierna. Pueden tomar agua, alguna cosa y levantarse. Sí. Van a decir, no, Pablo eh, es un matador. No, no, no, no, no, eso no, no, no se trata. No, yo no, no, no, no deseo, no deseo. No, si, si desea. no, no deseo. Le no. saco el sudor. <risa> ok, ok. Vamos a utilizar las piernas y también el abdomen. Mira el ejercicio que sigue. Atrás, atrás, manos atrás. Arriba, arriba al grúte. Vamos a hacer un poquito de coordinación, vea 1 2 1 2 1 2 Prepárate. Prepárate. Primero me mira, me mira. Pues de eso a contar. 4 3 2 1 Inicia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 más. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Arriba todos, arriba. ¿Qué vamos a hacer? Yo le voy a dar una pausa. Vamos a dar una vuelta caminando. Caminando, lentamente. Caminando, caminando, caminando, caminando. A la pista, toda la pista. Yo no te dejo que se vayan caminando, toda la pista. Camina, camina por la pista. Ritmo ni muy lento ni muy rápido Muy bien, después de este, de este, de este trote que hicimos hay mucha gente que todavía no le sale el sudor No sé qué hicieron, caminando Pero pero llegamos, llegamos Lo importante es llegar Y como digo yo Yo soy como la justicia Tarde, pero llegue. Vamos a finalizar con tres ejercicios Uno para el abdomen Uno para los brazos Uno para las piernas Y por último vamos a hacer... Eh, estiramiento, muy importante así aflojamos nuestro músculo volvemos nuevamente a, a la realidad a relajados, tranquilos y sueltos para iniciar mañana nuestro próximo día, nuestra actividad lo que hagamos cada uno, ok vamos a iniciar nuestro próximo ejercicio que vamos a hacer vamos a abrir grande, grande, grande grande me quedo, me quedo, abro grande los me quedo ahí, me quedo ahí de, de espalda derecha, baja grande grande, grande muy bien, muy bien, ok así hasta mañana no, no, mentira, continúa, continúa ahí. Ok, esta era la demostración, la demostración. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer? Ok, vamos a contar, vamos a contar. Vamos a hacer 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo ahí, me quedo ahí, me quedo ahí, voy a contar 5, 1, 2, 3, 3, 4, 5. Vamos terminando, el último puesto, el último puesto fue tomar agua, algo por el espíritu. hay una que se nos va, la despedimos, que te vayas bien. Muy bien, muy bien, muy bien. A la próxima, a la próxima. Lo mejor, lo mejor, lo mejor. No, okay. gracias. nos vemos, a... Muy bien, muy bien. Vamos a hacer el check. ¿Quieres otro de pierna? Bueno, hagamos otro de pierna. Hagamos otro de pierna. Mira este de pierna, mira este de pierna. Como que le gusta tener la pierna, a mí también. Mírenlo aquí, bajo, bajo, bajo. Voy a contar tres del lado y tres de, de otro lado. Uno. 2, 3, me devuelvo. 1, 2, 3, ok? Prepárate. 4, 3, 2, 1, se va. 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, nuevamente. 1, 2, 3, me devuelvo. 1, 2, 3, último, último, último. 1 dos tres perfecto, perfecto perfecto ok vamos a hacer vamos a hacer a trabajar los brazos los brazos vamos a trabajar siempre como le hemos foto primero primero hemos hecho, hecho este ejercicio que era para los brazos y un poquito del pectoral ahora este simplemente doblo los codos atrás atrás atrás lentamente lo que tú puedas lo que tú puedas ok prepárate 4 3 2 1 inicia arriba muy bien muy bien me gusta me gusta me gusta me gusta tabla muy bien muy bien muy bien soy una adoración no muy <tose> <tose> bien arriba arriba continua continua continua continua, continua. nueve ocho 7, uh -huh. 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1, ¡Estoy! Es ¡Vamos a un cuadro! con abdominal! abdominales, abdominales, uh, no, para que descansen! para que descansen! Vamos a ver, ¿cuál les gusta? ¿Qué abdominales tienen? ¡Vamos! ¡Vamos para... ¡Oh! tienen un nico! Muy bien, hay que coger la trapeadora, eso sirve, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, arriba, arriba, voy a hacer esto, toco, 1, 2, 3, 4, prepárate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10, en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, el 7, el 8, el 9, 10. Me, me, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Pies arriba, manos atrás, manos atrás, manos atrás. Voy a contar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Después nos digan que. No cumplieron no, porque... sus objetivos. Mentira, para iniciar vamos a no, iniciar algo muy suave. Suave, suave, suave. ¿Cómo todos, ¿cómo ¿Qué, ¿no ¿Qué nos falta? Estiramiento. Vamos a estiramiento. Estiramiento, estiramiento donde nos encontremos, donde nos encontremos. Aquí me pueden mirar, que no, me miren allá donde acá, pero así Pablo no es mal educado. No, Pablo es mal educado. Voy a abrir grande grande, grande, grande, grande, grande. Manos adelante, adelante. Hasta donde pueda, hasta donde pueda, hasta donde pueda, hasta donde pueda, manos adelante, con las dos manos. Me quedo quieto, me quedo quieto, me quedo quieto. Quieto, quieto, quieto, quieto. quieto. Quieta, quieta. Quieta Margarita, quieta, quieto. Quieta, quieta, quieta. Como la novela. Como la novela. Muy bien. Muy bien. Así me gusta. Me gusta, me gusta. ¿Por qué detrás? Cuatro. Tres. 2, 1, ok, cierro pierna, cierro, cierro, cierro, cierro, adelante, nuevamente, nuevamente hasta donde llegue y me quedo, hasta donde llegue y me quedo, muy bien, muy bien, muy bien respira profundo, respira profundo, respira profundo, respira, siente el ejercicio mañana un poquito mejor, ¿no? Todo lo que hagas hoy, mañana se verá estoy esperando de 5 días 10, no veo nada 4, 3, 2, 1, cambio una eh, vamos nuevamente, adelante, con una dos, con una dos, dos manos. Me relajo, me concentro y lentamente voy bajando. Lentamente voy bajando, lentamente. Contigo? Va, vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasa aquí? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Cuatro, tres, dos, uno, cambio. Inicia Una clase que la dirijo un poquito ahí Pero también lo hago Después de esta idea yo hago la experiencia Muy bien, que se sienta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 4, 3, 2, 1 Ahora vamos a cambiar Espalda derecha las piernas adentro, derechito, derechito, derechito, derechito, eso, eso, muy okay. bien, derechito, derechito, mira un poco más adentro, más adentro, vamos, tú puedes, tú puedes, mira de frente, mira de frente, mira de frente, Vamos. bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, 4, 3, 2, 1, cambio. Cruzo una pierna por encima. Mano contraria. Hago una, una presión hacia afuera. mire del lado contrario. ¿no? Mano contraria, mano contraria. Eso, muy bien, muy bien. Muy bien. Hazle la pequeña presión. Una pequeña presión. Una pequeña presión. ¿eh? Muy bien, muy bien. muy bien muy bien muy bien muy bien suda suda ya no no no no no no sé, mucha resistencia no lo siento mucho sí, sí. me toca correr nuevamente correr nuevamente muy bien muy bien continuo continuo continuo sí, continuo continuo perfecto ok cambio cambio cambio me acuesto me acuesto usted me gusta a mi mucho me acuesto me acuesto me acuesto mano Coge la punta del pie, hago esto, hago esto, lentamente, hasta donde yo pueda, hasta donde, hasta donde yo pueda. Si tú puedas, no como hago yo, muy bien, si no, hasta donde tú puedas. Tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira. Eso tira, tira, tira. Muy bien. Dobla aquí, dobla aquí, dobla, aquí dobla, dobla aquí, muy bien. Doble aquí, eso dobla, dobla, dobla, mantiene. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, dobla, dobla, dobla, dobla la pistola, dobla, dobla, dobla, dobla, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Continua, continua, continua. Siempre, siempre, siempre, siempre. Con la misma pierna, con la misma pierna. Cambio, vea, cambio. Cojo, cojo aquí. Al pecho, al pecho. Al pecho. Este es más fácil, este es más fácil. Cuatro, tres, dos, uno, cambio. Ahora ¿Va que vamos a hacer. Abro, abro, abro las piernas Abro las piernas, abro Brazo, brazo, los tiro para otro lado Ah, ah, pues Tira, tira, tira, tira, eso es sí sí. sí, sí, sí, sí, sí ¿no? ah, eso, muy bien, muy bien, muy bien sí, muy bien, muy bien, muy bien. La Perfecto, perfecto, perfecto muy bien, muy bien Te gusta, ¿no? Ajá Muy bien muy bien. Cuatro, tres, dos, uno, cambio, cambio, con la misma pierna, cambia, cambia la pierna. Hacen el mismo ejercicio, el mismo, el mismo, pero cambio la pierna. cambio cambia, cambia. Tírate un poquito más para aquí hasta que hay espacio y espacio. Eso es, eso es, eso es. Muy bien, muy bien, muy bien. Abre el brazo, abren aquí, bien. Buena risa en Copacabana Antioquia. 4 3 2 1 cambio la misma pierna vamos a el que sigue el que sigue el que sigue sigue acá sigue acá al pecho. Eso es. Dobla, dobla me quido la gira la me quido la me quido. Sí no no me esperan. Eh, va, va, aquí, va, aquí después sigue. Eso, sigue. Aquí aquí, ¿no es? ¿No es? voy a siempre con la misma, cogemos la punta pero continúa sí, continúa, continúa sufre, sufre 4, 3, 2, 1, cambio eso, la punta, arriba, arriba muy bien, muy bien, muy bien muy bien, la punta, sale. tú puedas 4, 3, 2, 1, cambio, ok Ahora todos en pie, todos en pie, en pie, en pie, en pie, en pie, en pie, en pie, en pie, Presiono la rodilla, mi rodilla, pecho delante, voy a hacer esto, manos en, con las manos Voy a hacer un giro. puedes ir a la derecha o a la izquierda, me quedo Cambio, cambio, cambio, cambio <risa> cambio cambio perfecto perfecto un poquito la, la los hombros atrás los hombros atrás atrás, atrás atrás atrás atrás atrás lentamente lentamente adelante adelante arriba abajo arriba abajo vamos a hacer esto Muy bien, continúa, continúa así, continúa así, continúa así, continúa, continúa, atrás, Ok, perfecto. Yo creo que por el día de hoy hemos terminado. ¡Uh! Esperamos que esta lesión haya servido. Ya, ya! Estamos Ay, mejorando, bien, estamos mejorando, ¿no? Super, super, super, ¿Cómo te ha sentido super, la. Lo tienes, Johanna? Despídete la gente. Ay, excelente. Me, mejor dicho, no se pueden perder la próxima. Yo les estaré avisando. Lo vamos a poner en contacto. Nos ¿Cómo se sienten ustedes? Mañana, mañana lo sentirán hoy. Gracias, de verdad, que eso hay que hacerlo contigo. Y después de esto, un buen batido con proteína, porque quemamos muchas calorías y la idea es ir y comer algo sano, liviano y es un batido muy delicioso. No, Muy bien, muy bien, y por la, salud, eh, por la salud, por la salud lo que sea. Las personas que no sacan tiempo para la salud, sacarán tiempo para la enfermedad. Es muy triste decirlo así, pero iniciemos con al menos 10, 15 minutitos en casa, al menos dos a tres veces a la semana. Porque todo lo que haces hoy, mañana se verá. Mañana será. Muchas gracias. Un aplauso será. para todos. Chao, chao.